estén de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo The main attraction of Icom Tech today is our leaders. Uh, they believe on the vision, they believe in me what we're doing and that's the most uh, appreciate thing that we have today. So it will be our leaders. Después de muchos años de experiencia, nos hemos unido líderes exitosos para crear IconTech. IconTech for me is actually an opportunity and we're creating an ecosystem for our leaders, for our new members. Y con este nuevo ecosistema, sabemos que nuevas oportunidades y nuevos productos van a continuar y vamos a intentar traerlos a todos to so para que puedas maximizar los beneficios y las oportunidades. En Icomtech podemos encontrar herramientas poderosas para realmente llegar a esas metas que hemos estado planeando durante tantos años. La visión de Tech es ser la compañía de marketing de marketing más around del mundo. Estoy feliz por estar cambiando el estilo de vida de miles de personas a nivel mundial. Este es el lugar que estabas buscando, estamos listos para trabajar contigo de la mano y llevar a construir un futuro grandioso para todos. Si tienes clara tu meta es muy seguro que lo vas a lograr y que llegues al límite de tus sueños. Te invito a que tomes la decisión y construyamos un futuro ahora. Estamos súper emocionados por el evento que tuvimos el día de hoy. Y esto es solo el comienzo de algo muy grande que se está preparando para los próximos meses para ti. Y lo que vamos a hacer el próximo mega evento internacional de Icomtech, el 30 y el 31 de marzo, necesitan estar aquí en este evento. ¡Los esperamos, esperamos en, en Las, Las Vegas! Vegas.